viste el cofre? Eh, digo, oye, mierda el cofre no, se va lejos, sea, no, no vamos a coger man. ay no, no, no no, puedes no, coger, con la mano no puedes coger con la mano no puede coger con la mano levántame a ver, uno se dedica a construir una a comer y hay otra yo quiero saber qué como por favor La eh, Matillo pide plástico. Mira, mira el shark, mira el shark, mira el shark. shark. shark. shark. shark. Yeah. shark. shark. Yeah. Métele, ay, me está comiendo. No, mismo, hay que hacer una barra pescada, bien. Ah, si, sí. a ver, espera, alguien que se dedica a pescar, por algo. Yeah. No, milen. ¡Mierda! me caí caído. mío, Dios, 200, <risa> <tupis>. <risa> Dios. Papá, papá, Lucía. ¡Mierda, ¡Mierda, tío! ¿No puedo salir de aquí mismo? Traigo una taza en la mano <risa> ¡Papá! ¡Ayúdalo! Eh, a, a, a ver, Roberto, ¿es Roberto o los dos cofres. Roberto o los dos cofres. me están mordiendo pico <risa> es roberto o los dos cofres. Nada, los dos Echa pa acá, Roberto, que te come, tío. Te come. Frena, frena. Mira el tiburón, cómo saca la cabeza el perro ese. A ver, mira, como anda ahí. Esos pescados, todo eso que estoy tirando ahí. A mí, dame a mí. ¿Eso queda hago, hago ya? Ah, no, muero. Sí, miralo en el piso, en la caja atrás de ti. Espérate, espérate. Derecha, No, No, eh, bueno! bueno. Madre que te toma, toma, toma. Eh, mira, mira este peje, mira para acá, Roberto. Mira el peje este que tengo, mira. Mira el peje, este. mira aquí va. ¡Mira! Pero aquí un portachón. Escala que me lleven este también. Pero. Este por Roberto Este. Pero que tocó, que imbécil. <risa> Mierda, no era mío. Una botella con vela. Dígame, aténdeme Dígame. Sí, y si buscas un Mira, un. No. ¿Qué cosa? What? ¿Qué pasa? Que... ¿Qué cosa? No. El juego. No. Ay ay ay.